¿Qué tal, perrunis? Bienvenidos a un nuevo video de mi canal. En este caso, estaríamos hablando sobre la integración de Trobo con la aplicación el bot Capamon. Sí, así como lo escuchan, este bot que era exclusivo de Twitch y este YouTube, en este momento se integró con la plataforma Trobo Live. Si no sabes qué es Trobo todavía, te dejo una tarjeta con el video explicando qué es Trobo. Bien, en este caso, les quiero explicar cómo configurarlo en su OBS y en la página de Capamon, para que este bot salude, este mini personaje salude a su comunidad cuando ingrese en su stream. Vamos con el video. Vamos a ir a la página capamon.com, ¿sí? la primera que aparece en la descripción. Le voy a dejar el link en la descripción, mejor dicho. Nos vamos a loguear con nuestra cuenta de trobo. La cuenta de trobo tiene que ser la misma, ¿sí? si es posible, con la que se logueaban con Twitch. Si no es así, no hay ningún problema. Se loguean con su cuenta de trobo. Perfecto. Una vez que se logueen con su cuenta de Trovo, ¿sí? les voy a dejar en la descripción mi canal de Trovo para que me sigan si necesitan un otro consejo a otro tips pásense por ahí y estaremos hablando de lo mismo una vez que se logueen con su cuenta automáticamente ganarán la mascota virtual camaleón de Trobo, sí, automáticamente y al ser nuevos les van a dar unas monedas capa coins capa monedas capa las mismas las pueden utilizar en el mercado en Marketplace para comprar otra mascota. Si es que lo desean, ¿no? Entonces, una vez que se logueen, automáticamente les regala esta mascota. Bien, lo primero que vamos a hacer es ir a perfil y vamos a copiar la URL, sí, para colocarlo directamente en nuestro OBS. Vamos a colocar en la parte sección fuente, navegador, le ponemos como nombre capa para identificarlo. Y automáticamente estará cargando nuestro bot, nuestra mascota, nuestra mascota personal. Bien. Ahora lo que nos falta hacer es configurar los comandos y animaciones para cada uno de ellos. Entonces nos vamos a comandos. En el cual veremos que ya tenemos los predeterminados, que son los que, por ejemplo, si alguien se suscribe, si alguien este, nos hace un ray, si alguien nos sigue, ya automáticamente estará haciendo, por ejemplo, eh, gracias por el seguimiento y bailará, ¿sí? Nombrará a la persona y bailará. Ahora, si queremos unos personales, iremos a la sección de Add, Agregar y el comando debe ser algo que la gente escriba en el chat, por ejemplo. Aquí justamente estaba haciendo uno, ¿cómo estás? Cuando alguien escriba, ¿cómo estás? El primer mensaje será bien, gracias. Esto es un ejemplo, ¿eh? Cada uno puede elegir el que más le guste. Si otra persona también escribe, ¿cómo estás? El segundo mensaje será que te importa un poco de humor recuerden siempre aportar en sus streams y si un ter una tercera persona ingresa sí y también pone cómo estás gracias por preguntar estos son ejemplos que cada uno puede ir variando y puede eh, ir incentivando a la gente y que la gente vaya viendo cómo es uno no en respuesta del bot la gente va a saber Dónde, dónde cayó, ¿no? Dónde está metida. Bien. Ahora vamos a decir la animación. La animación, yo quiero que como es un saludo, sea un baile. ¿Sí? que baile? El detonante, recuerden que tiene que ser keyword. Tiene que ser la palabra clave. O sea, que la gente escriba esto y haga esta acción el bot. Porque si ponen las otras, va a estar todo el tiempo el bot diciendo bien, gracias, qué te importa, gracias. Bueno, en fin la duración en este caso yo les recomiendo de 5 a 7 segundos el cooldown o sea el tiempo de que se puede utilizar también de 5 a 7 segundos esto funciona perfectamente pueden ir probando y variando pero en mi caso funciona perfectamente ¿Quién lo puede usar a esto usted puede elegir que sea todo el mundo los mods los subs etcétera le damos salvar y tendríamos creado nuestro primer comando personal ¿Sí? además del resto que ya están bien si ustedes quieren probar esto van a colocar su chat antes que nada vamos a refrescar antes que nada clic derecho propiedades sobre la fuente de esta capa actualizar caché de la página así ya toma nuestro nuevo comando entonces vamos a colocarle como estás la primera opción que habíamos colocado era bien gracias si ¿Sí? ahora si otra persona ingresa y pone cómo estás la el segundo mensaje sería el que lanzaría bien esto es por un lado si ustedes quieren si ustedes quieren perdón, comprar otro otra mascota recuerden que tienen que tener monedas capa esas monedas al principio cuando si es la primera vez que se lo llegan, se las regalan creo que eran mil pero también yo les voy a dejar mi código de referido en la descripción para que utilicen ¿sí? este código y obtengan más monedas y se pueden comprar y se pueden comprar otros ¿sí? que son un poco más caros y están un poco mejor. Pero ¿por qué están mejor? Porque los mismos tienen, a ver si encuentro uno, tienen más acciones. ¿Se entiende? Es como que vos tenés la mascota gratis, ¿sí? Básica. Pero si tenés uno que es un poco más caro, o sea que es con muchas más monedas, vas a encontrar que tiene más acciones y es mucho más divertido. Bien. Amigos, si ¿sí les queda alguna duda. Bien, vamos a poner nuestra cámara. Esa es la manera de configurar Capamon para su stream. En Recuerden, si les queda alguna duda, ingresen y déjenlo en los comentarios que les estaré respondiendo enseguida. Si no, todos los días en Trobo y en Twitch a las 6 de la tarde. Pásense por el directo, estaremos hablando de esto y mucho más. Recuerden, como les mencioné en videos anteriores, Trobo se viene muy, muy fuerte. Así que si todavía no hicieron stream, les recomiendo que se vengan a la plataforma. Antes de hacer tu primer stream en Trobo, te recomiendo colocar mi código de referido que voy a estar dejando en la descripción esto te permite tener automáticamente cuando llegues al nivel 2 de mi crecimiento si ¿sí? en la plataforma vas a obtener mil gemas automáticamente te voy a dejar uno de los códigos para que seas mi referido te muestro por ejemplo esta persona este amigo ya llegó al nivel 2 y tiene sus mil gemas al igual que esta otra persona también tiene sus mil gemas. Esto significa que esas dos personas ganaron 10 dólares por utilizar mi código referido. La plataforma te da mil gemas. Esas gemas son la moneda de la plataforma. Entonces, cuando vos llegues a cinco mil gemas, ¿sí? Podrás cambiarlo por elixir, ¿sí? Por este, como si fuesen los bits o canjear por la recompensa en efectivo en este caso te aparecerá aquí para poder colocarlo en tu cuenta bancaria en Paypal o en una cuenta de tu banco de tu país esto simplemente haciendo stream no te olvides código referido antes de hacer tu primer stream y así obtener tus primeras gemas en trovo sin más me despido, gracias por ver el video, compartirlo, dejar un like y un comentario que me ayuda muchísimo.